Esto no es para a ningún artista. Esto no es competencia con nadie, a pesar de que ningún artista tiene hecho una corona. Oro 14, piedras preciosas. Las gemas de Tano, no hay mucho que hablar. No hay frontera. Salimos de Cuba y llegamos a los Estados Unidos, coronamos. Llegamos a hacer música a este país y hoy en día estamos viviendo de ella. Coronamos también, mi gallito. Y hoy en día estoy junto con mi familia, que no hay nada más importante que eso. Coronamos, mi gallito. So. Yo me merezco esta corona. Más nadie que yo, so, si ven a alguien por ahí con una corona, no es el rey de España ni el rey de China, mi Es el acero de acero. ¡Ay!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 Es el hacer de hacer. Ay, ay, ay, ay, ay.